Un saludo muy especial para todos en este video, voy a reciclar dos tubos de papel con los que haré esta casita navideña que tendrá dos usos, regalo y decoración a la vez, espero les guste. También quiero recomendarles cuatro videos con materiales muy económicos, mis amigas les enseñan estas lindas decoraciones, vamos con la primera idea, portabotellas navideño, acá mi amiga los personaliza de Papá Noel y del muñeco de, niño de paso a paso en creaciones Loli, vamos con la segunda idea. Adorno relajante, está muy novedosa y bella esta idea Les va a encantar paso a paso en el canal Adriana Arunima Vamos ahora con la tercera idea Buzón de Santa, que está hecho con tubos de papel Quedó hermoso, paso a paso en el canal Plan de Muer. Vamos ahora con la cuarta idea Que son unos tambores navideños que yo los hice en mi otro canal Sofi Crea Manualidades Ahora vamos a con el paso a paso del vídeo de hoy voy a utilizar dos tubos de papel donde viene empacada la servilleta y le voy a borrar uno verde y uno rojo nos quedaría así ahora voy a aplicar silicona líquida en esta parte y voy a pegar ambos tubos en cartón voy a trazar esta parte para hacer una tapita vamos a dejar más o menos 3 milímetros y cortamos, nos quedaría así acá en este lado la forré y vamos a borrar también este lado, utilicé cartulina verde ahora voy a utilizar una tira de 6 centímetros y la voy a dividir en tres partes, vamos a doblar así y pegamos voy a hacer el quiebre para poder pegar así a la tapita nos quedaría así voy a utilizar ahora madera balso esta mide 26 centímetros por 5 centímetros de ancho y vamos a cortar en la mitad y sería para pegar así formar un techito ahora voy a tomar a utilizar o oh, a utilizar una bandeja donde vienen tocadas las frutas esta es una bandeja de icopor voy a cortar así y voy a hacer esta formita como de moritas y cortamos también pueden utilizar icopor de 2 centímetros de espesor nos quedaría así, acá corte dos sería para pegarlas así pero antes vamos a tomar estos tubitos igual vamos a cortar a repasar esta parte y vamos a quitarla o a cortarla voy a aplicar silicona líquida y pegamos con silicona caliente vamos a pegar así y vamos ahora a formar el techito vamos a pegar acá a aplicar silicona caliente y pegamos así voy a quitar esta parte para decorarla acá utilicé dos tiritas en goma eva de 3 x 13.5 centímetros y vamos a hacer esta formita así y vamos a cortar esto es goma eva con brillo pero puedes utilizar igual goma eva normal o foamy normal con silicona caliente voy a pegar en esta parte voy a cortar lo que me sobra voy a aplicar silicona líquida en esta parte y voy a pegar un triángulo de goma de eva escarchada dorada pues quedaría así voy a utilizar icopor para hacer como una especie de copitos de nieve lo voy a picar así y pegamos en el techito esto es opcional, que voy a pegar un muñequito de nieve enseguida en esta parte de la base de la casita también vamos a pegar los copitos, nos quedaría así voy a utilizar una imagen de papá noel de 17 x 10 centímetros y voy a darle brillo con diamantina me parece que se ve más bonita Voy a doblarla en la mitad, aplico silicona líquida y pegamos en esta parte. Voy a pegarle un pompón rojo, pueden pegar uno blanco o a un así porque me parece que se ve más lindo y voy a pegar esta, este adorno, voy a en esta parte también voy a pegar otro que son decoraciones para hacer que se vea mucho mejor voy a tomar un muñequito de nieve y lo voy a pegar en esta parte superior ahora en una cartulina de 34 x 21 centímetros, vamos a copiar un mensaje de navidad la casita va a ser, como dije, una cajita regalo y a la vez va a ser una decoración, o sea, dos regalos a la vez, hacemos estrellitas, deseo de todo corazón una Navidad feliz para ti y tu familia. Vamos a, a colocarla acá en esta parte, en un lado. Y en el otro lado voy a colocar galletas y más melo de chocolate. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. Si es así, compártelo con tus amigos y no olvides regalarme un like.